Vivimos sin tiempo, siempre urgidos por lo inmediato, satisfacer las necesidades biológicas, tener que trabajar, consumir, luchar para vencer las pequeñas adversidades de la vida cotidiana hasta que de repente nos vemos confinados, inactivos, con el temor a perder el trabajo la salud y la adversidad y la incertidumbre nos golpean como una bofetada y anhelamos volver a aquella vida anterior. Pero, ¿y si la adversidad más radical y profunda consistiera precisamente en el modo de vida que llevábamos. Ahora, esta parada nos proporciona el tiempo para poder pensarlo. Para comprender este planteamiento recurrimos al pensamiento de la filósofa alemana de origen judío, Ana Arendt, que vivió en el siglo XX y que con el ascenso del nazismo se vio obligada a exiliarse primero a París, para después exiliarse a los Estados Unidos, donde acabaría viviendo, siendo allí profesora universitaria de ciencias políticas y una de las principales investigadoras de los movimientos totalitarios. Nos centramos en una de sus principales obras denominada La condición humana, en la que se nos describe esta como la interacción entre la vida activa, bios políticos, y la vida contemplativa, bios políticos teoréticos, acción y pensamiento. La vida activa está constituida por tres tipos de actividades que nos van emancipando progresivamente de la naturaleza. La primera de ellas es la labor, en la, que en la que satisfacemos nuestras necesidades puramente biológicas. La segunda es el trabajo, en el que sometemos a la naturaleza para producir los objetos de uso y que está presidido por lo que sería una razón instrumental, pensamos solo en términos de utilidad, fines y medios para conseguirlos. Por último, tenemos la acción, en la que los seres humanos dialogan entre ellos, hacen uso del lenguaje, del discurso, para ponerse de acuerdo en aquello que quieren hacer en común. Esta, la acción, a diferencia de las dos anteriores, no se puede hacer en solitario, sino que requiere de la presencia de los otros, es estar entre seres humanos. Y implica la igualdad, todos somos seres humanos, y la distinción, cada individuo es diferente. La acción, por requerir del otro, genera un espacio en común, da lugar a la esfera pública, lugar donde los humanos dialogan entre sí y persiguen metas comunes. Para Aren, igual que ocurría en el existencialismo, no hay una naturaleza humana previa, y por lo tanto el ser humano está primero en el mundo y luego se define. ¿Y cómo se define? Pues esencialmente se define a través de su acción, es decir, a través de su discurso y de su acción se revela a los demás en su singularidad y constituye su identidad. Y esta acción, puesto que se da en la esfera pública, es esencialmente acción política. Por lo tanto, la acción política es el rasgo más noble y distintivo de la condición humana. ¿Cuál es la relación entre la acción y el pensamiento? La vida activa y la vida contemplativa. Según Ana Aren ha de haber un equilibrio, de modo que el pensamiento siempre intente comprender y guiar la acción. Y en la medida que la acción es siempre una acción que acaba afectando a los demás, el pensamiento es siempre pensamiento ético y político. Y aquí hay una idea central en el pensamiento de Ana Arendt, y es que todo el mundo tiene la obligación de pensar. ¿Por qué? Porque no hacerlo nos aboca a la irresponsabilidad en el ámbito moral, además a no implicarnos en la búsqueda del bien común, y además algo mucho más grave. Cuando simplemente nos dejamos llevar por el pensamiento dominante o renunciamos a pensar, hacemos de nosotros mismos algo totalmente inútil, innecesario y superfluo. Y es eso lo que quieren los movimientos totalitarios. No tenemos tiempo para pensar, nos convertimos en seres que no pensamos, nos convertimos en seres superfluos en manos de los movimientos totalitarios. En esta ocasión no voy a leer un texto porque es mucho mejor escuchar a la propia Ana Arendt en una entrevista que se le realizó en Alemania cuando se publicó La condición humana. Veámoslo kann man nichts machen. Ich bin der Meinung, dass das keine Patrioten sind. In einem Ihrer wichtigsten Werke, Vita Activa oder vom tätigen Leben, nach meinem Eindruck wichtigsten Werke, kommen Sie zu dem Schluss, Frau Arendt, dass die Neuzeit den Gemeinsinn, also den Sinn für die Erstrangigkeit des Politischen, entthront hat. Und Sie bezeichnen als die modernen gesellschaftlichen Phänomene die Entwurzelung und Verlassenheit des Massenmenschen, Und den Triumph eines Menschentyps, der im bloßen Arbeits- und Konsumvorgang sein Genügen findet. Ich habe dazu zwei Fragen. Zunächst, wie weit ist eine philosophische Erkenntnis solchen Grades auf persönliche Erfahrungen angewiesen, um einen Denkvorgang in Gang zu bringen? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt. Der ohne persönliche der ohne Erfahrung. Persön das heißt, alles Denken ist Nachdenken der Sache nachdenken. Nicht? Ich lebe in der modernen Welt und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrungen. Nee, Im Übrigen ist das ja von vielen anderen auch festgestellt worden. Sind Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur zwei seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, yeah. in dem das Leben schwingt, yeah. alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht, Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Nicht, ja, nein, nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden. Als Raum, in dem man wohnt und der anständig aussehen muss, in dem natürlich auch Kunst erscheint, yeah. in dem alles mögliche erscheint. Sie besinnen sich, Kennedy hat versucht, den Raum des Öffentlichen ganz entscheidend zu erweitern, indem er die Dichter und sonstige Nichts, äh, in äh, ins Weiße Haus geladen hat. Nicht? Also das alles könnte noch mit in diesen Raum gehören. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische. Aufs Biologische und auf sich selbst. Und da haben Sie den Zusammenhang mit der Verlassenheit. Äh, Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Ich kann hier jetzt im Moment nicht darauf eingehen, es würde uns zu weit führen. Und diese Verlassenheit äh, ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem dann äh, nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle eh, eigentlich relevanten tätigkeiten. Yeah, des öffentlichen yeah. con la modernidad, según Aren, la esfera económica va desplazando progresivamente la esfera pública y la exaltación del trabajo lo convierte en el único sentido, reduciéndose la vida humana a un ciclo de producir, consumir, cansarse y descansar sin ningún otro sentido. La pérdida de la acción política imposibilita el desarrollo de la identidad humana y elimina su singularidad. ...llegando a la sociedad de masas. En esa sociedad de masas el individuo, aunque esté acompañado de otros... ...se encuentra solo y sin sentido. De modo que ese aislamiento lo pone en manos fáciles de la dominación del totalitarismo. El totalitarismo lo que hace es coger a este individuo indicarle... ...no pienses, simplemente obedece y lo convierte en un instrumento al servicio de sus intereses. Para acabar, volvamos sobre el principio. ¿Qué tipo de vida llevábamos que no teníamos tiempo ni para pensar? Esa no es una verdadera adversidad.